Hola, muy buenas, soy Héctor de iPhone Digital y estoy con mi compañero Raúl buenas, y hoy vamos a hacer un pequeño resumen semanal de todo lo que ha ido ocurriendo en el mundo de Apple, de iPhone, bueno incluso ahí hemos hablado un poquito de Google de todo lo que ha tenido sí. esta semana. Os hago un pequeño introducción y os explico lo que vamos a hablar. Vamos a empezar hablando de Steve Jobs, que ha sido su aniversario, el aniversario de su muerte, luego hablaremos un poquito de iPhone 7, de los costes, de la pantalla, de algunas investigaciones que se han hecho ahora, iOS 10 habilidades y unos premios por ahí, a ver si alguien sí, le va a dar más, exactamente. Y bueno, vamos a hablar también como os dicho, eh, de Google, ¿vale? Tanto el sistema de mensajería Google Aloud, ¿no? Sí, que ha salido recientemente, y toda la conferencia que hicieron el 9 de octubre, vale. sí. Así que nada, vamos a ello ¿no? Vamos a empezar. Venga, bueno, empezamos. <risa> Es un homenaje a los locos, a los inadaptados, a los rebeldes, a los alborotadores, a las fichas redondas en los huecos cuadrados, a los que ven las cosas de forma diferente. A ellos no les gustan las reglas y no tienen ningún respeto por el status quo. Puedes citarlos, disquepar de ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas. Son los que hacen avanzar al género humano. Y aunque algunos solo ven a locos, nosotros vemos a genios. Porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son quienes no cambian. Bien, el audio que acabáis de escuchar es, está atribuido a Steve Jobs. Bueno, las frases eh, están las hemos narrado nosotros, pero son se supone que frases de Steve Jobs. Sacadas de la película de Jobs, una de las últimas. Eh, y bueno, nada, simplemente hemos hecho este pequeño homenaje porque ha sido recientemente el quinto aniversario de su fallecimiento, sí. ¿vale? completamente el día 5 de octubre de 2011, que como sabéis, pues, falleció de, de cáncer de páncreas. ¿vale? Y bueno, eh, hemos querido hacer este pequeño homenaje porque más o menos todo el mundo, alrededor de, de Apple, ha aportado su pequeño granito de arena recordando a, a Grand Steve Jobs. ¿no? Un personaje, bueno, muy querido por mucha gente y algunos también lo odiado por otro grupo de, de, de personas porque la verdad es que es una persona muy, muy característica, muy peculiar pero sin duda lo que no se le puede echar en cara es que ha sacado una empresa adelante y convertirla en la más valorada del mundo. Sí, y bueno, a partir de cero, de dos personas con dinero cero con pues su tiempo, su esfuerzo y sus ganas y ha levantado un imperio. Nadie lo puede leer, ¿eh? está claro, desde luego. Y bueno, habían ha asentado muchas bases de los Funcionamiento empresarial y de diseño que hoy en día siguen estando vigentes. Mm. Y bueno, nada, sin duda, Tim Cook, que continuará al frente de la empresa y la verdad que lo está haciendo muy bien. Hubo mucha incertidumbre cuando murió Steve Jobs, no se sé, sabía muy bien qué iba a pasar con Apple, si iba a afectar demasiado o no. Esto algo que afecta porque era una persona muy icónica, muy querida. Sí, de hecho, acuérdate que cuando estuvo un tiempo fuera de la compañía, vamos, eh, se notó bastante sí, eh, Hubo bastante. Se fue un desgaste, pero tuvieron bastantes problemas y luego tuvo que volver otra vez Steve Jobs, eh, no a rescatarla, pero ya a retomar otra vez y a levantarla, o sea que... Sí, y mira, para que hagamos una pequeña perspectiva del paso del tiempo, eh, Tim Cook presentó, en uno de los eventos de Apple, de presentación de, de Apple presentó el iPhone 4S mm. y el iOS 5, ¿vale? que fue justamente, muy poco antes de morir eh, Steve Jobs, lo que al día siguiente incluso, sí para día siguiente. El entonces desde entonces pues Tim Cook ha, ha seguido tomando las riendas y fíjate se ha pasado de la cosa, ya estamos en el iOS 10 y iPhone 7 Sí, o cinco 5 años vamos a pasar un montón de cosas y sobre todo en el campo tecnológico 5 años pasan muchísimas cosas, vamos sí. Así que nada, desde aquí nuestro homenaje a Steve Jobs y bueno, que siempre ha sido al menos su, su recuerdo Hmm. Bueno, pasamos a otro tema del día Sí, eh, bueno, parte también de que Apple sea una de las empresas más valoradas en la bolsa y en el mundo entero es por todo el dinero que tienen y eso por qué puede ser Pues ahora mismo vamos a hablar, como os hemos dicho, de cuánto cuesta fabricar un iPhone 7 y a lo mejor parte del secreto es ese, los márgenes que sacan porque el producto estrella, el que más dinero sacan, es con, con el iPhone Están los otros dispositivos, otros productos de Apple pero ahora mismo fabricar un iPhone 7 solo cuesta 220 dólares. O sea 220 dólares el precio de fabricación actual. De 32 gigas un iPhone 7 y el precio de venta... 649 dólares. O, sea o sea que hablamos de un margen prácticamente del doble del coste de producción. O sea, 400 dólares y eso en Estados por Unidos, Unidos, porque en Europa es incluso más caro. Exactamente, o sea que... Vamos a ver, y luego tampoco tienes que haber habido mucho cambio, porque del iPhone 6 al iPhone 7 el coste de fabricación solo han sido 37 dólares más o sea que si dijésemos bueno es que bueno el margen lo han podido reducir mucho porque han metido una nueva tecnología con el iPhone 7 la cámara, etcétera no, no, o sea de un modelo a otro solo han tenido que incrementar 37 dólares vamos, uh -huh. que eso no es nada entonces te voy a leer un poco de memoria así porque no me puedo acordar de todos los componentes pero te voy a decir un poco el listado de, de cada cosa cuánto vale más o menos mira uh -huh. el conjunto del modem LTE y los chips son unos 34$. O sea, uh -huh. eso casi nada. El chip eh, A10 Fusion realmente es el, que, el tercero que más vale. O sea, que de los componentes que hay es el tercero más caro. Y luego la cámara frontal y trasera, solo eso, son 20$. dólares Una risa. Y bueno, y, y voy bajándote, porque ahora ya cuando te diga lo que va a es que vale en la batería? Pues hombre, tenía entendido que es las partes más caras. Bueno, sea, dime un precio. No sé, ya diciendo esos precios voy a decir mmm, 50 dólares o yo que sé, ¿no? Dos dólares y medio. <risa> ¿Te lo crees? <risa> luego, luego, si vas a reparar o vas a hacer el cambio de una batería, te pueden vamos cobrar 70 dólares, 80 dólares o algo así. Solo vale 2,5. Bueno, coste de fabricación, claro está claro que esto... No incluye los costes de investigación ¿no? o de marketing, etcétera. Sí, eso claro, todo el mundo puede ser que lo tenga en cuenta, que los estáis viendo ahí, podéis pensar, bueno, claro, marketing, publicidad, luego tienes que pagar todo el servicio técnico cuando llamas por teléfono, que te atiendan, eh, todos los que te supone tener unas tiendas, eh, impuestos, etc. Claro, eh, es decir, ahora mismo estamos hablando del coste de fabricación, puede ser que luego el margen se reduzca, claro. Pero sí, también tenemos eso en cuenta que a lo mejor parece muy llamativo que es, el Mac son 400 dólares, a lo mejor hay menos. ¿Y entonces cuando has dicho el, lo de los chips, ahí ya incluías el el eh, No estaba claro, porque la empresa que, que ha hecho ese estudio y claro, que ha no he vale, simplemente ha dicho que el, el a Fusion era el componente del tercero más caro, no, ya no ha confesado. Sí. Y tampoco se sabe, por ejemplo, la memoria RAM de momento no han dicho cuánto vale, vale, que también sería curioso saber el precio. Y algo también que yo tendré mucho interés en saber es, cuánto cuesta cada almacenamiento, es decir, cuánto cuesta el de 32 gigas, el disco duro, y cuánto cuesta el de 128 y el de 256, sí. porque ahí también juega mucho Apple. Y ahí cada sí, sí modelo, el siguiente la siguiente versión, incrementa... En 100 dólares más personalmente. Claro, y puedo decir que seguro que un disco duro de los que usa de 32 gigas al de 128, la diferencia va, va a ser mínima. Difícilmente va a costar más caro que lo que cuestan los chips y, y las cámaras, como tú bien nos estás y bueno, eh, poco más, eh, lo que he dicho para recordártelo, vale fabricarlo 220 dólares. Ahí es todo. Bueno, pues <risa> uno de los editores de Apple ya sabemos que es este, ¿no? Precisamente, ese conseguir. Sí, ese margen que puede ya sacar y bueno ya que estamos hablando un poco de los componentes del iPhone 7 eh, bueno pues también podemos ver algo que es también muy importante que es el tema de la pantalla no que se está hablando si LCD OLED o tal bueno sí. qué tal ha salido la pantalla del iPhone 7 si dicho cuéntame sí mira sí. bueno yo he estado mirando un poquito este tema esta semana sí. he hecho un artículo en, en iPhone Digital bastante interesante Bueno, un par de ellos en realidad porque han salido varias, varias cosas y la cosa está en que bueno eh, una compañía que va DisplayMate que se encarga de analizar pantallas eh, calibrados de color, intensidad, brillo, etcétera, pues ah, Nos han analizado la de la iPhone 7, ¿vale? Y bueno, eh, ha quedado como premiada, por así decir, que es la, la mejor pantalla en LCD de todas las que analizado hasta el momento. Vale. En dispositivos móviles. Pero tiene unas características muy interesantes, ¿vale? Por ejemplo, tiene dos gamas de colores: la, la gama estándar, que es la RGB, que es la que usan los monitores habituales, etcétera, Sí. Y esta nueva gama, que me preguntaba porque no me acuerdo, DCI-P3, ¿vale? Eh, White color o white wow, sí, para, sí, color, para ¿no? Color, ¿no? vale, sí. Bien, es una gama de colores especial que se está introduciendo ahora, sobre todo en monitores 4K, UHD, ¿vale? O sea, gamas altas de televisiones, etcétera ¿vale? Ya tiene una, una gama de colores mucho más amplia. De hecho, digamos que la, el RGB ocupa una, par, una parte del espectro de colores, sí. este ocupa una parte mucho más amplia. ¿vale? No llega a ser el doble, pero bastante más. Entonces, claro, te permite una definición mucho mayor porque los colores van en una gama, en un contexto en una... ¿sabes lo que decir? No, es que no sabes, lo sale en inglés, ¿no? un RAM, un, un degrado, ¿vale? Mucho, vale, mucho mayor. ¿vale? sí sí Y bueno, no solamente eso, también han visto que tiene una intensidad de brillo muy potente, muy, incluso por encima de lo que aseguraba eh, Apple, ¿vale? En la, sí. en la presentación del, del iPhone. Hombre, pero, pero bien, también o sea, lo del brillo también es interesante que tenga bastante más brillo, ¿no? Porque muchas veces cuando vas con un iPhone y a lo mejor estás en la calle y te hace mucho sol etc. Aunque pensé que es una tontería el tema del brillo, eh, el, si tiene mucho más brillo o a menos que tenga mucho más brillo en la pantalla, puede ayudar a que juegue lo claro, que en, en exteriores, que a lo mejor hay muchos otros smartphones que no puedes verlo fácilmente en la calle. Y bueno. sí. Mira, de hecho eso se llama eh, estudios de reflectancia, ¿vale? que lo que estudian es más o menos cómo se comporta el, un dispositivo móvil en exterior, bueno, pantallas en general, Ajá. y también han conseguido récord en reflectancia, es decir, es en los móviles móvil que mejoran, de momento de todo, que todos han analizado ellos, que mejor se comporta en el exterior. Vale, esto choca un poco con una de las noticias que hemos puesto esta semana, que dice que algunos usuarios se están quejando porque notan que la pantalla del iPhone 7 brilla menos que la del iPhone 6S. Hable y... cuenta de eso que si me interesa. Ah, porque gasto que... yo ahí todo mi dinero o mis ahorros, en comprar un iPhone 7 y luego, la, luego que la pantalla está oscura. Vale, Esto no es así, Vale, <risas> si, si leéis el artículo, ahí lo explicamos bastante bien, pero yo aquí lo explico rápidamente. Eh, resulta que eh, según cómo tengas configurado el iPhone, vas a conseguir más ah, o menos brillo. Si lo tienes en modo manual, es decir, tú pones el brillo al tope, saca una cantidad de brillo determinada. Pero sí. si lo pones en automático, el límite es, es muy superior. De forma que en automático, Ajá. el brillo que puedes sacar, llegar a sacar es mucho mayor que, eh, digamos, manual. Vale. De hecho, Apple aconseja ponerlo en automático, porque a pesar de que tiene un sensor encendido, el sensor de fotoeléctrico este, para saber la cantidad de luz que hay, sí. y eso está consumiendo batería, dice que el ahorro que tienes al hecho de que la pantalla se reduzca la intensidad en los momentos en los que menos necesita eh, compensa de sobra tener encendido ese, ese receptor y entonces cuando estás en ese modelo automático, en el exterior sí que se ve mucho más brillante vale y esto sí que lo han corroborado hasta gente los de DisplayMate los análisis que han hecho Ajá. quizás lo que pase, pero esto ya es una teoría mía es que a lo mejor ese sensor aún no está del todo indepurado y entonces a lo mejor en unas situaciones de exterior eh, no, no saca el brillo en el momento ideal, sino un poquito más tarde o ese tipo de cosas que eso también puede ser un poco por donde no haya generado estas dudas y en caso de ser eso, pues ya lo arreglarán con futuras ah, algo así. así. pero bueno, yo creo que de momento dado que es el récord de móviles con mejor capacidad reactiva pues creo que de momento es suficiente es y si aún lo consigues mejorar más pues obviamente mucho mejor y bueno, yo creo más o menos esto es lo que tenía eh, sobre la pantalla ¿vale? de, de iPhone 7 que es lo que ha salido esta semana y un poco lo que se ha estado... Vale, entonces, bueno, viendo ya que los componentes que hemos visto de cuánto vale ya sabemos de la pantalla, ¿qué pasa en un iPhone que necesita para funcionar, no? ¿Un sistema operativo? pantalla, ya sé por dónde Raúl, porque resulta que, bueno, eh, traigo otra noticia más, está relacionada con iOS 10, ¿vale? La empresa Zerodium eh, está ofreciendo una recompensa para bueno, aquellos hackers o usuarios que consigan eh, romper la seguridad de iOS 10, ¿vale? Pero, eh, sí, cuéntame, porque antes me que había algo de dinero por medio. Sí, exactamente, ya estás ahí deseándolo a, a atacar. Vale, eh, la oferta, o sea, la oferta, la recompensa es de 1,5 millones de dólares para que él consiga romper la seguridad de iOS 10, ¿vale? Yeah. Esta compañía, eh, Herodium, ya lo hizo con iOS 9, ofreciendo un millón de dólares y, uno están tan seguros que esta vez ofrecen 1,5 millones para iOS 10. También, porque dicen que es bastante más complicado. O a sea, ver, no vale con acceder y robar una foto o tal, ¿no? O desbloquear ¿no? el móvil. No, no, no sino... Hay que conseguir control total del móvil, ¿vale? Control total del dispositivo. Sí, pero la empresa, o sea, para que pueda soltar un millón y medio de dólares, algo tiene que ganar, porque no es saber, esto es un concurso o algo, ¿no? Si no, sí, claro. A ver, que sí. lo que pasa es que se encarga luego de vender servicios de desbloqueo o de acceso, digamos, no uh -huh. autorizado a uh -huh. dispositivos móviles. A otras compañías ya. o a otros gobiernos. ¿vale? Vale, vale. Eh, bueno, no pensemos que esto solamente es una forma negativa, no lo hacen para hacer el mal. A veces puede ser simplemente pues, porque una persona ha desaparecido, y tiene que acceder al dispositivo, ese tipo de cosas. ¿vale? No quiere decir que, que tenga que ser negativo. Pero bueno. Entonces, nada, si alguno de nuestros oyentes es un poco así, manitas, es un hacker y tal, y quiere ganarse un pequeño sobresueldo, 1,5 eh, millones de dólares, pues oye, no está nada mal. También es verdad que Apple, Apple, eh, ofrece también unas pequeñas recompensas ah, ¿también? Eh, sí, para usuarios que consigan eh, ciertos desbloqueos. Bueno, eso podéis entrar en el artículo de iPhone Digital, sí. y ahí están explicados un poco las distintas recompensas que hay ya, bueno, Menores, pero hablamos de cantidades de 50.000 dólares o cosas así, <ríe> creo que le puede venir bien a, a cualquiera. Bueno, y son pequeños eh, fallos de seguridad lo que hay que detectar, no un, un, no un completo del dispositivo. Claro. Y bueno, nada, como alguna curiosidad, pues por ejemplo, esta compañía también ofrece. Eh, eh, recompensas si consigues mmm, atacar un dispositivo de Android, pero ofrecen del orden de 7 u 8 veces menos de dinero porque consideran que es bastante más sencillo atacar sí. a Android y es menos útil, es decir, la información que guarda la gente en Android asumen que es menos interesante que la que se guarda. O a lo mejor es que uh, piden hay muchas más solicitudes para iOS 10 a lo mejor que el de Android, ¿no? Y sí, eh, bueno, es, es que, que cualquiera me... puede porque a lo mejor puede desbloquear un Android, no? O sea, bueno, es más fácil. Entonces, claro, si es más difícil... Sí, a lo mejor ellos hacen más negocio eh, con el de iOS, porque es más difícil que con el de Android. Que si es más sencillo, pues le... bueno, eso lo piden menos, lo demandan menos. Pues, a de todo el tema de gobiernos, eh, que pueden comprar a lo mejor información para poder desbloquear iOS y todo eso, te voy a contar al mismo Google Advo, que es la aplicación de mensajería que eh, Snowden, eh, Edward Snowden ha criticado muy fuertemente. Y es que, bueno, realmente no es una, una aplicación de mensajería al uso, o sea, al principio eh, Google lo había pensado como que era para mandar mensajes, los mensajes más importantes, pero luego los almacenaba temporalmente. Pero luego parece ser que Google ha dicho, bueno, pues a ver si podemos uh, tener un poco más de información, etcétera, que de hecho es ahí donde Snowden ha criticado. De hecho, eh, ha puesto en su Twitter un enlace a un artículo de, de Verge mm -hmm. que te dice eh, ¿Por qué se ha echado atrás en algunas cosas eh, Google en su política de privacidad con esta aplicación de mensajería? O sea, que imagínate lo fuerte o todas las cosas que quieren acceder de privacidad para que se haya echado atrás Google. Entonces, ¿dónde está lo que critica realmente Snowden? Es que en principio lo que hace la aplicación es analizar todas tus comunicaciones, todo, pues, eh, de los temas que hablas, con quién hablas y todas las conversaciones porque dice que, no, que es un asistente eh, virtual. A ver si me explico, que no solo para enviar mensajes, sino tú estás escribiendo algún mensaje, etcétera, y te va, pues, a lo mejor a dar algún tipo de información extra, porque también está vinculada. A todos los servicios de Google. Ya. Entonces, claro, para poder hacer datos, eh, darte ese tipo de respuestas eh, personalizadas, etc., uh -huh. Google dice que tiene que analizar todo tu contenido eh, sí, y va. tal. Entonces, para mí ha sido la excusa de decirte que para poder darte esa respuesta automática voy bueno. a poder revisar toda tu información. Claro, claro, es que, bueno, sí, en cierto modo tiene razón, ¿no? Si quieres poder eh, dar el mejor servicio, hay que analizar tu información. Pero, por ejemplo, hay otras formas de hacerlo, ¿no? Eh, IOS ahora mismo también analizas esa información pero la almacena de forma local y la, y tipo la va encripta, ¿vale? para que <coughs> si ese dispositivo se pierde, no se consiga fácilmente. Y fíjate mm -hmm. si están tan seguros que hay empresas que ofrecen unos 5 millones claro. para intentar acceder a esa información. Claro. Vale. Bueno, el tema de ellos, aún hay que verlo un poquito más, quizás eso es al menos lo que se dijo que iba a ser, yo aún no me podido informarme más, no sé si realmente lo harán así, pero en principio sí. Claro, en el caso de Google, pues hay que ver ¿no? si esa información va, viene, está por sus servidores, el servidor de luego la NSA, ah, lo que pueda, todo eso. Entonces, claro, eh, Mira, yo te digo que hay muchas alternativas a, a ahora mismo. Está mm -hmm. Telegram, está WhatsApp, eh, que bueno, Telegram es una de las más seguras. Entonces, bueno, yo de momento no, de momento no voy a usar algo no por eso, sino porque ya con la que tengo es suficiente. Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de Google y tal, ya para acabar, que lo hemos dejado lo más importante para el final, pues vamos a hablar de 4 de octubre, eh, hace nada. Eh, ha sido el evento más importante que ha tenido Google. También sí. ha sido el aniversario. Y bueno, han presentado algunas cosas muy interesantes, ¿no? Sí, la verdad que, que sí. El Made by Google este, ¿no? El evento Sí, cosas muy interesantes, sí. Eh, pues te comento así rápidamente eh, qué productos ha presentado Google, ¿vale? Y dejamos para la el más importante que es Google Pixel, que ya ha empezado a luchar entre... Bueno, con los Galaxy y con los iPhone, ¿vale? Eh, ha presentado el Google Home, que es un asistente doméstico, ¿de acuerdo? Mm. El, con el cual tú puedes interactuar, eh, puedes hacerle preguntas con Google Search, eh, también con aplicaciones... puedes tener conectividad con aplicaciones de Google. Y luego todo el tema de tu Smart Home, por el tema de bajar de persianas, encender la luz, etcétera a distancia, lo puedes hacer. Sí, vamos, como lo que tiene Amazon, ¿no? El... Es la respuesta que tiene Amazon. Ajá. Sí, ¿El ECO? Sí, el Amazon Echo Y luego, el precio que tiene son 130 dólares, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, no está mal, creo que más o menos entra dentro de un precio competitivo. Sí. Eh, luego también ha presentado el Chromecast Ultra, vale, Ultra porque, bueno, puedes hacer streaming de 4K y luego puedes hacer, subir vídeos bueno, mucho más rápido, gracias a, a la nueva componente de Wifi que tiene uh -huh. eh, y luego un puerto de Ethernet. Eh, gracias a estos nuevos componentes de Wifi puedes subirlo 1,8 veces más rápido. Es decir, bueno, la verdad es que este Comcast ha cambiado bastante y lo único malo es que, claro, el anterior era unos 35 dólares y uh -huh. ya se han subido un poquito, ahí es el doble, ya son 70 dólares. Bueno, pero bueno, habrá que ver si realmente vale la pena ese aumento de, de precio. ¿sabes? Sí, la claro que sí. O sea, parece interesante? Eh, hacen bastantes mejoras, pero bueno, doble de precio. Sí, bueno, veremos. De, de lo que cabe es que con todo lo que hay ese tipo de dispositivos parecidos en el mercado, 35 dólares era lo más barato. A lo mejor ahora se ha puesto a la par. O sea que... <risa> ahora que verlo de todas formas. Y ya por último, de Google Pixel y eh, Pixel XL, uh -huh. el Daydream Day View. Es la nueva caja de realidad Virtual. Sí, bueno, las cajas estas que... Parecen un poco hechas de, de, tela, de tela, ¿no? Tela, o algo no así sé, no sé. de corcho, no sé. Bueno, vale, ventajas de calidad, pero el diseño a mí me dejó un poco... Bueno, ¿no? viene normada a distancia, hay diferentes colores y a final de año saldrá, creo que ya se puede hacer la reserva, son 79 dólares. Pero bueno, vamos a lo que más nos importa, que yo creo que la competencia <risa> del iPhone y los Galaxy, ¿cómo está? A ver, vale. el sí. nuevo smartphone, el nuevo móvil, celular de, de Google. Que bueno, en principio quería competir a un nivel ya de gama alta, quería competir directamente con iPhone y con claro, Samsung Galaxy. Claro. Y bueno, te voy a contar un poquito las características y ahí ya vosotros decidís si realmente está a la altura o no. vale Bueno, eh, a lo mejor ahora nos vas a contar algunos datos que puedes decirnos realmente cuál es mejor ¿no? eso, eh, técnicamente también. hablando. ¿vale? vale, técnicamente, mira, la principal diferencia son sobre todo los gigas de RAM. ¿vale? Tenemos que el Google Pixel tiene 4 gigas de RAM Mira, a pasar, y el con 7 eh, solo 2, hablamos ¿vale? del doble. Pero bueno, eh, luego la siguiente diferencia ya que es el procesador, sí. eh, a priori parecen más o menos similares. Mira, el procesador del Google Pixel es un Snapdragon 821 sí. con 4 núcleos. ¿vale? De forma similar a la 10 Fusion, esos 4 núcleos están repartidos en 2 núcleos de alta potencia, y dos de alto rendimiento, ¿vale? Alto rendimiento me refiero que consumen poco. Eficiente, eso vale, más es eficiente. más eficiente. Ah, vale. Es lo mismo que la difusión, que no hay sí. De hecho, las velocidades son parecidas, ¿eh? están entre los 2,2 o 2,3 gigahercios. Bueno, eso digamos que es un poco inapreciable. Sin embargo, en los testing que se han hecho ya, ¿vale? sí. Que hay por ahí unos benchmarks. Eso es mejor, porque me dices, ah, difusión, el Strat Dragon 829, ¿vale? Está muy bien pero oh. Ya sabéis, los benchmarks. Benchmark, perdón, esas comprobaciones que se hacen, que se saca una puntuación en función del rendimiento que obtiene un procesador. Pues, eh, fíjate, para que hagas una idea, en el modo multicore, es decir, con el procesador funcionando con todos los cores ahí a tope, sí, 4100 puntos es el Google Pixel, 420 a 5600 el iPhone 7. ¿Vale? Estamos hablando de un incremento de un 1500. 25% ¿eh? el, a favor del iPhone 7. Y luego, en modo single core, es decir, uno solo de esos cores, ¿no? Sí. 1180 en Google Pixel y 3.430 en el iPhone 7 vale, el doble, ¿Vale? Sí. El doble más del doble exactamente Sí, sí. bueno, entonces, ya... hablamos de un procesador mucho más potente, el, el A10 Fusion sí. de hecho, estas puntuaciones que os acabo de decir de Google Pixel son mucho más parecidas a las que obtuvo el iPhone 6s en su momento el iPhone 6s fueron 4.106 y wow. 2.508 pues aún sí. así el iPhone 6s que tiene un año de antigüedad sigue siendo superior al del Google Pixel bueno, entonces tampoco se le forzará a hacerlo ahí muy muy potente en el momento. Bueno, es cierto que luego con los 4 GB de RAM pues compensará un poco, pero bueno, el procesador ha quedado un poquito por detrás. Bien, y luego más o menos, pues las, el almacenamiento es similar, ¿no? 32 GB, 128 Sí. ¿no? Y la otra diferencia es en la cámara, bueno, diferencia, vamos a ver, a priori no, porque son 12 megapíxeles, la cámara de Google Pixel, sí. eh, igual que la del iPhone 7. Pero, igual que antes os he contado, esto de la bandeja de iPhone 7 que ha obtenido un premio y tal, pues también resulta que la de cámara del Google Pixel ha tenido un premio en una casa de análisis que es de vale ah. que se trata de analizar eh, cámaras de dispositivos. Pues esta cámara, la del Google Pixel, ha obtenido la mejor puntuación, ¿vale? la han marcado como la mejor cámara hasta la fecha en un smartphone. Ah. ¿vale? Bueno. bueno, eso es muy relativo, porque claro, si cogiéramos el iPhone 7 Plus. Con la doble, doble de cámara, con esta inteligencia artificial, lo de los retratos y tal, bueno, pues está muy, mm -hmm. muy interesante. Entonces, ya veríamos. En definitiva, mmm, bueno, es un gol que sí, que está bastante a la altura de le consideres? Pero lo que te es que me parece interesante que creo que Google más o menos está entendiendo ya el tema un poco de la fotografía. Es decir, ya lo vemos esa guerra. Bueno, yo tengo 12 megapíxeles, luego tengo yo 15, bueno, 20, 24. Si te das cuenta, eh, Google puede haber entrado en esa guerra de subar más megapíxeles. Y resulta que ha lanzado el, su mejor smartphone con 12 megapíxeles. Exactamente, que es una de las cosas que la competencia, sobre todo la gente de Android, más ha criticado de, de iPhone. Solo 12 megapíxeles, solo tal, parecía que, el, que los números eran lo importante, ¿no? Pero creo que están sí. dando cuenta de que, sí, que se están trabajando más el sensor, el, el, el cosa, cosa, No bien. es lo único que ha copiado Google. Porque si veis el diseño, no sé si podremos luego en maquetación ponerlo. Sí, los, a ver si sí, ¿vale? ponemos algo, vale. Vais a, bueno, yo flipé, cuando lo vi dije, pues si ¿sí es un iPhone, digo, Google iPhone. <risa> O sea, bueno, a mí me parece muy muy parecido. Eh, quizá la forma, lo que son los bordes y tal, es un poquito más Samsung, pero digamos que han hecho un, un mix de Samsung y hasta tiene un sensor por detrás que es como un botón y es, es, que es el touch de, de, de, de la voy a la tirar, tira, ¿no? Sí, sí. No, la voy a tirar. Bueno, de verdad, tanto tiempo criticando iPhone y tal y resulta que han copiado bastante. Y es algo que, bueno, yo soy bastante objetivo. Yo también uso Android y, y, y me gusta y tal, pero creo que esta vez con el, este smartphone no ha innovado demasiado, la verdad Bueno, bien, sí, eh, pero de los precios también dará algo mejor, ¿no? ¿o bueno, sí, los precios es de dónde están mejor, ¿vale? Un Google Pixel sale a 649 dólares en la versión normal sí. Ah, como que os he dicho, hay dos versiones, perdonad La normal y la XL, ¿vale? iPhone y iPhone 7 Plus, es decir Y la pantalla cambia o sea, son 5 ya. pulgadas sí. y 5,5 pulgadas hmm. También bastante, bastante similar a, a iPhone pero Sí, bueno. pero el tema del precio es que, ¿no? También la han copiado, ¿eh? no sé si te lo sí. había dicho Bueno, la primera cosa es que entre 5 y 5,5 Tampoco hay tanta diferencia Pero bueno, vale, venga Y el precio son 649 6G sí, normal, el estándar de 32 GB Luego el de 32 GB El XL son 769 Que es igual que el iPhone 7 Plus uh -huh. Y luego el iPhone es, Perdón, el Google Pixel de 128 Tengo aquí apuntado, son 749 y el Google Pixel XL de 128GB, 869 Es decir, los mismos precios que tienen los iPhone. Sí. Desde luego viendo todo esto, yo creo que vamos a de un iPhone, pero bueno, lo que vamos a decir nosotros ¿no? El iPhone digital, pero lo digo de una forma bastante objetiva, ¿eh? me da mi sensación. Hombre, eh, viendo el tema del, de la cámara que tiene el iPhone 7 Plus, por ejemplo, el, los resultados que han dicho de los benchmarks, de los test mm. de rendimiento, que son bastante mejor, incluso el doble en el single core, mm. Eh, bueno, a todas todas, si ¿Sí te puedes seguir sí, a favor de Google, pues la parte de software, ¿no? digamos que el market que tiene una variedad de aplicaciones bastante grande y bueno, y todos los servicios que ofrece, que van todos ligados unos con otros, a costa un poco de tu privacidad, ¿no? como hemos visto con el de Google Sí. Pero bueno, y nada, creo que más o menos este ha sido el resumen de lo que ha sido lo más pues interesante de esta semana, Sí. la pues verdad es sí. que es ¿eh? Sí, bastante interesante y eso que hace tiempo ya que fue el keynote, pensábamos que era lo iba a relajar, pero que va, esto va, va sin parar, va a toque. Y nada, eh, comentaros que estos vídeos los iremos haciendo una vez a la semana. Sí, vamos bien. a intentar... No, sí, claro. De momento a lo mejor los domingos o por ahí. Vale, sí. Vamos a intentar más o menos mantener este... Esta, este o sea, Resumen de no, semana, sí, como... <risa> que, que no me salía, gracias. Y nada, oye, si os ha gustado, dadle un like. Eh, suscribiros si queréis un poco <risa> siguiendo todas nuestras noticias. Seguir ¿eh? la actualidad. Y así también os ahorráis un poco saber todo lo que ha pasado en la semana, condensado en un solo vídeo. Claro, ¿vale? Y nada, muchas gracias por estar ahí, esperamos de verdad que os haya gustado. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Adiós.